Bueno, buenos días a todos. Eh, vamos a iniciar con el tutorial de ResearchGate. Para ubicar a ResearchGate, eh, lo que deben hacer es eh, iniciar en la página de búsqueda de Google o el buscador que utilice y ingresar a la opción del portal. Como yo ya estoy inscrita... Entonces, Profe, yo intenté un... Espérame un segundo, creo que estoy grabando, entonces... Profe, yo intenté... Ah, bueno, bueno. Entonces, eh, como yo ya estoy inscrita, pues me... me él, él ya me muestra como la pantalla. Pero si ustedes nunca se han inscrito, entonces lo que hacen es dar la opción de crear una cuenta, ¿sí? Eso lo... Les, les aparece esta, este pan, esta pantalla, le dan la opción de unirse gratis y él les va a preguntar si ustedes va, pertenecen a una institución académica, si son una ONG, si son parte de una institución médica o si son algún tipo de ciudadano interesado en la parte científica, pero... Eh, no ligado con la investigación, entonces escogen la opción más pertinente, Yo supongamos que fuera eh, un estudiante, aquí deben colocar la información de la Universidad de Los Llanos y deben colocar eh, el, el, el departamento al que deberían estar vinculados, o sea, departamento de biología y química o el departamento de ciencias, Agrope de ciencias agrícolas o de ciencias animales, según corresponde. Una vez han diligenciado esta información, les van a pedir sus datos personales, nombre, apellido, eh, de nuevo la, el, el email institucional. Es importante que lo diligencien con el institucional porque eh, hay un proceso como de validación interno para, para ver que es, efectivamente es una persona afiliada a una institución académica. Y un password que ustedes van a crear. Entonces, una vez han creado esto, pues les va a llegar a su email una, un mensaje de confirmación validando la información y ya ustedes pueden avanzar como en el proceso de diligenciamiento, ¿cierto? Entonces, como yo ya eh, como yo ya tengo pues mi, mi perfil creado, entonces lo que hago es ingresar eh, aquí le ofrecen a uno varias opciones de ingreso tanto a través de una contraseña como a través del uso de Facebook de la cuenta de LinkedIn o la cuenta de Google entonces voy a utilizar mi cuenta de Facebook, creo que ya la he utilizado anteriormente para ingresar y si, si ustedes la primera vez lo usan, probablemente les pidan como que si existe un, un permiso de ingreso eh, con, al respecto de, de, para conectar las cuentas de Facebook con, con la de ResearchGate. Bueno, entonces, esta es como la, una página general de, de, de ResearchGate para, pues, para mí. Eh, si ustedes entran por primera vez, pues esto les va a aparecer más o menos vacío. Y eh, esta es la página personal. Entonces, en la página personal aparecen una serie de ítems. Entonces, entre esos ítems está una versión como de resumen. Entonces, eh, aquí les, le, lo, lo primero que les va a aparecer es como eh, una, una información personal. Entonces, este nombre y eh, la, la foto y todo esto, esto lo pueden configurar en, en la información donde eh, aparece el perfil personal. ¿sí? Entonces, en la información del perfil personal, esa se coloca aquí, en tu perfil. Entonces en tu perfil ustedes escogen la foto, eh, colocan eh, como quieren sus, sus nombres, eh, la formación. Si ustedes le dan clic aquí, ustedes pueden colocar qué títulos quieren que aparezca. Entonces, por ejemplo, estudiante de biología, eh, yo les decía que les recomendaba que colocaran todo en inglés. O sea, que hicieran el ejercicio de traducirlo todo en Google Traductor. Y lo dejarán todo en inglés porque pues la mayoría de la gente consulta es en inglés. Entonces, eh, digamos que hay ah, otra cosa importante es que coloquen sus dos apellidos juntos, separados por una línea. Y, esa, y ese sistema de colocar sus apellidos lo mantengan de manera consistente en todos sus trabajos desde que son estudiantes. porque En algunos países el primer apellido no se menciona o solo colocan una inicial y solo utilizan el segundo. Entonces, eso les va a afectar, por ejemplo, si ustedes publican o van a un evento, porque les van a cambiar el orden de sus apellidos, ¿sí? Entonces, lo mejor es utilizar, es unir los dos apellidos con una línea y utilizarlo de manera consistente durante todo, toda su carrera profesional. Así no hay riesgo de que si hay exactamente otra persona que tiene los mismos nombres y el mismo primer apellido, pues difícilmente va a tener el segundo exactamente igual y deo lugar a confusión. Aquí en la opción de la camarita, ustedes escogen la foto que quieren utilizar para su perfil. Entonces eh, pueden subir una foto que ustedes tengan en, la, en su computador o pueden tomarse una foto en ese momento, ¿sí? La idea es que sea una foto profesional, o sea, una foto donde ustedes estén con una ropa apropiada, con una presentación pues eh, arreglada, puede ser trabajando o puede ser, eh, digamos, que como, como una foto donde se, se ilustre su, su rostro, ¿no? Eh, nada, eh, fotos vestidos de baño o cosas así porque pues, eso no, no es pertinente para un espacio este Listo. entonces este es un, aquí en el overview aquí viene una, una, un resumen de eh, algunas de las características generales de su hoja de vida entonces lo primero que se se coloca la introducción entonces la introducción lo que se recomienda es presentar sus intereses actuales de investigación, los métodos y técnicas que usa y eh, en qué se encuentra trabajando ahora. Entonces, pues la idea es que sea relativamente corta, ¿no? Eh, no, no una cosa muy extensa y preferencialmente en inglés, ¿sí? Entonces lo mismo, escriben en español, revisan bien la redacción, luego lo traducen, luego el traductor... Y lo colocan en este espacio. Una vez tengan eso, eh, aquí tiene otra opción que es eh, incluir los, los idiomas que ustedes hablan. se si hacen los idiomas, pues colocan los, eh, el idioma nativo, que sería el español, y algún otro que en el que tengan algún nivel de suficiencia. ¿sí? Eh, en cuanto a las disciplinas, entonces, eh, hacen referencia como a las áreas de conocimiento que ustedes dominan o que tienen algún nivel de interés. Entonces, eh, aquí se sugiere que tengan de una a tres subdisciplinas y eh, pues que estén resaltadas como las que más eh, pues, eh, ha trabajado durante su carrera. Entonces, eh, Creo que aquí se escoge de una lista, no voy a alterar las mías, pues, pero, pero si ustedes ven, no, no es que uno se ponga a inventárselas, sino que uno escoge dentro de una lista lo que, la cual se, se aproxime más a lo que uno hace. Entonces, después de que uno tiene las disciplinas creadas, va a las habilidades o experticias. Entonces, en esta sección, lo mismo, ya hay unas cuestiones previamente creadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me sugieren conservación. Entonces, la puedo agregar, eh, me sugieren humedales. Entonces, la puedo agregar y puedo ir agregando de acuerdo a... a a las cosas que él, ellos ven que ya he publicado, si no, si, no las, si no tengo así ninguna publicación, si es la primera vez que lo diligencio, pues puedo colocar escoger algunos términos de, eh, digamos, de, de, de, de alguna lista, de esa lista que tiene. Entonces, bueno, list, se, se le da a guardar y se continúa con la siguiente parte. Entonces, eh, luego eh, viene una sección de estadísticas, que eso no hay que diligenciarle absolutamente nada, y eh, después viene como, como una, un, un resumen de las contribuciones en investigación que uno tiene, ¿sí? Entonces, dentro de esas contribuciones en investigación, entonces, eh, eso se construye en esta parte. Entonces, eh, para construirlas, eh, lo mejor es primero crear un proyecto. Entonces, para crear el proyecto, eh, ustedes entran aquí en, en esta opción. Creo que, ah, no, no, no recuerdo si es... ¿Por dónde es que se crea en new? Bueno, no puede crear el proyecto, puede agregar aquí varios proyectos. Y el, la, la cuestión es que, así, ah, aquí. En un research, aquí ustedes pueden agregar el proyecto, ¿sí? Entonces, en el, en el proyecto, ustedes van a colocar eh, el nombre del proyecto, ¿cierto? cuál es el objetivo del mismo y lo agrega, ¿sí? Entonces al agregarlo ya les aparece acá y la ventaja de crear el proyecto primero es que les permite como organizar toda, todos los aportes que ustedes tengan hechos. Entonces supongamos acá que, eh, por ejemplo, aquí tengo un proyecto que es en conservación de especies amenazadas. Entonces en ese proyecto... Eh, hay hay, una, hay un, un objetivo, ¿cierto? Y hay una serie de eh, artículos. Entonces, eh, aquí no se reciben ni las tesis, ni los working papers, eh, o, ni los reportes técnicos como contribuciones al proyecto. Entonces, por eso es que no aparece absolutamente todo lo que se ha hecho ...dentro de este proyecto, sino solo lo que son artículos propiamente dichos. Entonces, para adicionar artículos a, este, a esta sección, uno lo puede hacer de dos maneras. Lo puede hacer agregándolos aquí, que es de un artículo que yo ya previamente creé... ...a través de la opción de adicionar nueva investigación... O la otra es eh, crear algo totalmente nuevo, entonces supongamos que le doy, no, es algo totalmente nuevo, entonces él me va a preguntar, bueno, ¿usted qué quiere adicionar? Entonces él me da aquí siempre, siempre que yo adiciono cosas, él me va a preguntar, bueno, ¿usted qué es lo que quiere agregar? Y hay muchísimas opciones, hay artículos, libros, capítulos, códigos, eh, artículos en, con, en congresos, eh, Páginas de como de, de imagen, de presentación, datos, conjuntos de datos, hallazgos experimentales, métodos, resultados negativos, o sea, cuando uno experimentó, a uno le falla, eso también se puede incluir, patentes, pósters de eventos, preimpresiones, las preimpresiones cuando uno ya le aceptan el artículo, ya, hay una, ya le dan, envían a uno como el borrador ya listo para, para la publicación, pero todavía no ha salido la publicación. Esas, eso uno lo puede colocar aquí en el ResearchGate y es una manera de darle más difusión a los artículos. Puede colocar presentaciones de, de PowerPoint o, o de Google Docs. Puede crear conjuntos de datos en bruto, sin organización. Pueden colocar proyectos o propuestas de investigación. Pueden colocar reportes técnicos que serían los in informes de investigación, pero de una manera ejecutiva y no, no como artículos. Pueden colocar tesis. Y esta parte de investigaciones pues, sería como, como en una forma distinta a la de los artículos. Entonces, ustedes seleccionan acá la opción, supongamos, de artículo. Y eh, es importante que. Para que aumente la probabilidad de citación, que ustedes escojan la opción de adicionar un, un archivo público. Eso sí, no hay, digamos, ninguna contravención contra eh, la, alguna norma de la revista de publicación o de, o de la institución que patrocinó el documento, etcétera donde restringan el acceso al público a esa información. Entonces, eh, ¿por qué? Porque si ustedes adicionan el archivo público, eh, muchas personas lo podrán acceder a través de Google, eh, Google Escolar o el, o, o el buscador general de Google. Y eso va aumenta la probabilidad de que tengan visualizaciones, lecturas o citaciones. Aquí colocan el título colocan el, los, los autores, pues él, él les sugerirá a ustedes de primeras, pero pues siempre uno debe tener cuidado de que los autores queden citados en el orden posible. Aquí hay que hacer una aclaración, uno solo puede citar como autores a las personas que estén dentro de ResearchGate. Entonces, si la persona no está en ResearchGate, uno no la puede colocar como autor. Eso, eh, digamos, no afecta el orden de las autorías o cualquier cosa que aparezcan dentro del archivo original, ¿sí? Pero no le va a sumar para las estadísticas de esa persona eh, dentro de ResearchGate, porque obviamente no hace parte de la plataforma. Eh, luego tiene una, una fecha, una fecha de, de, de, de creación del del documento, entonces lo, lo ideal es, por ejemplo, poner la fecha de publicación, y esto es muy importante, es que cree un DOI. Entonces, DOI es un, un número, como un objeto de identificación, es un número específico para el documento que eh, permite que eh, cualquier persona eh, con ese número lo pueda encontrar. Independiente del buscador que utilice, independiente que esté uno disponible eh, la URL, el, el DOI es permanente. Entonces, eh, luego de que eh, le, le doy esa opción, él me lo va a generar automáticamente y de manera gratuita. Y él me va a pedir eh, que, por favor, eh, bueno que suba el archivo, ¿cierto? Aquí, cuando le doy adicionar un archivo público, él me pregunta dónde, dónde está el archivo. Y yo lo tengo que, que ingresar. Por eso es que eh, si lo único que yo tengo es una URL o yo tengo una restricción a subir el archivo, pues no, no, lo, no lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, ahí tendría que colocar como un archivo privado. Y eh, cuando yo coloco la opción archivo privado, todas las personas que quieran leer ese trabajo me van a mandar un correo solicitando una copia en extenso. Entonces, eso también se puede hacer, lo que pasa es que, pues, es, eh, a veces es restrictivo, a veces la gente no, no le escribe a uno, y ya, o, o en otros casos uno no puede responder inmediatamente y, pues, se pierde la oportunidad de un contacto. Entonces, una vez está agregado el, el artículo aquí, entonces uno va, pues, como llenando las características de... Eh, de, ...de ese proyecto. Entonces, eh, cuando uno ingresa por la opción adicionar nueva investigación... ...ustedes ven que les piden los mismos, más o menos los mismos ítems... ...o sea, preprint, conference paper, presentación, póster, datos, otros, ¿cierto? Y en el otros es que van los tesis y propuestas de investigación... Datos en bruto, resultados activos, métodos, hallazgos experimentales, códigos y eh, páginas de, de presentación, etc. Y también uno puede crear formatos nuevos. Supongamos que, no sé, yo, yo soy creadora de mapas, entonces mis contribuciones son mapas. Entonces yo puedo crear la, la modalidad o el, el formato mapa y ese mapa yo lo, lo subo acá. Y cualquier persona que quiera utilizar ese mapa, pues me, me puede citar y le genero un DOI, le genero una, una referencia y eso es muy bueno porque facilita eh, que, me, que me hagan citaciones por mi trabajo, ¿sí? eh, Bien. Entonces, eh, un, esa es como la, la forma de crear los elementos de esta carpeta. Entonces, entre, en la medida en que se van agregando, miren que, que va creando los diferentes ítems para cada una de las categorías que tiene disponibles. También hay otra opción de pues, establecer interacción con las personas y es a través de, de, de eh, la, la formulación de preguntas. Entonces, por ejemplo, hay gente que hace preguntas sobre diferentes temas y si uno pues tiene tiempo y de pronto sale, sabe el tema puede contestar a esas preguntas y eso le genera unos punticos que suman a este indicador, eh, digamos, este indicador de, de contribución académica. Entonces, entre más alto sea este indicador, pues mejor, ¿sí? Entonces, eh, es importante que si uno tiene el tiempo, pues puede hacerlo. También hay una opción que es de confirmar eh, autoría, por ejemplo, cuando uno tiene muchos trabajos en coautoría con otras personas, entonces eh, aquí le pueden aparecer una lista de cosas eh, en las cuales eh, uno puede, el sistema le sugiere que uno puede ser autor y uno debe conf, confirmar, ¿cierto?, eh, pues normalmente le notifica uno eso y uno debe estar pendiente para mantener esas, esas notificaciones revisadas para que las estadísticas pues las mantenga eh, siempre actualizadas. Y lo otro, esta es opción de opción para manejar la visibilidad de los archivos. Eh, entonces, pues como les decía, yo trato de mantener todo público para facilitar que las personas lean la, las publicaciones y las puedan citar, porque pues la función social de la investigación es que efectivamente la gente pueda utilizar los trabajos, ¿sí? Entonces, pues no tiene mucho sentido eh, colocar como versiones privadas, ¿cierto? Eh, porque, no, porque la gente no las va a poder ver o no las va a poder citar si no puede leer su contenido. Esta es una sección nueva eh, que aparece acá, que se llama experiencia. Eh, esta eh, sección de experiencia eh, es más que todo como para las personas ya más grandes en las cuales se coloca eh, con las vinculaciones laborales que, un, que uno ha tenido, ¿cierto?, entonces eh, se supone que eh, la, aquí están pues todas mis, mis vinculaciones laborales, eh, también mi formación educativa. Entonces, aquí deben poner su, pues si quieren el colegio o si no, el, el pregrado que están haciendo, y después la maestría y el doctorado y así sucesivamente. Por acá les piden. Eh, colocar las eh, premios eh, y becas que hayan ganado. Entonces, eso, eh, digamos, si se si ganan una beca para un curso corto, para un intercambio, para, por ejemplo, se si ganan una beca para un evento o para, para cualquier cosa que sea como premio o reconocimiento por su. Eh, rendimiento académico destacado, entonces eso lo deben colocar en esa sección. Y esta otra eh, tiene que ver con eh, las membresías a asociaciones científicas, entonces esto eh, se debe diligenciar cuando ustedes pertenecen a una red. Eh, es importante para los indicadores del programa eh, que ustedes están estudiando, que ustedes pertenezcan a una red eh, científica. Generalmente las redes científicas tienen un precio diferencial para los estudiantes, que es mucho más económico, entonces es eh, bueno que desde estudiantes eh, se vinculen porque eso les facilita entrar en contacto con especialistas en el tema. Eh, entonces aquí colocan tantas asociaciones como las que tengan activas, es importante que sean activas. Y este es este número que aparece aquí es el ORCID, ¿sí? El ORCID es otro sistema de identificación. Eh, después les puedo hacer un tutorial específico de cómo se crea el ORCID. Eh, porque este se, este se los piden la mayoría de revistas como para confirmar su identidad. Eh, también uno puede ser evaluador o revisor de revistas y entonces uno lo coloca aquí. Por ejemplo, eh, yo he hecho revisiones para una revista que se llama el Revista Geográfica Norte Grande, no sé si, si aparece. Okay. No, está, no la tenía, era sí, aquí está les he hecho unas revisiones a ellos. Entonces, a la medida que, que voy haciendo revisiones para esas revistas, las, las voy a ir agregando. Y eso es como una muestra de, de, mi, de mi trayectoria, eh, porque generalmente el trabajo de revisión de artículos pues, no es pago, pero sí es, digamos, eh, deseable que uno haya sido revisor para varias revistas porque eso muestra pues, que uno es como un especialista de referencia en el tema. Eh, por aquí también es buena idea eh, poner a sus su, eh, tutores, sus profesores eh, como eh, eh, orientadores pasados, entonces yo aquí tengo de mi pregrado, de mi doctorado y de mi maestría. ¿Sí? Entonces, esto es bueno porque, supongamos, no sé, alguien quiere trabajar conmigo y resulta que no me conoce, eh, pero ha visto mis trabajos, les parece interesantes y da la casualidad que conocen a alguno de mis de mis anteriores directores ellos pueden entrar en contacto con mis directores y pedirles una referencia sobre mi trabajo o sobre cómo soy como persona entonces digamos que esto es como una carta de presentación entonces eh, así como las, las referencias personales de la hoja de vida por eso es que es muy buena idea es una recomendación general uno siempre mantenerse en muy buenos términos con su orientador no será mis pero sí eh, pues si no les nace, pero, pero sí por lo menos pues eh, manejar todo con mucha claridad, muy buena comunicación, cumplir con su trabajo, hacer lo que les corresponde y porque, eh, digamos, cuando ustedes necesiten una referencia personal para una beca de maestría, de doctorado o para un proyecto, una, una recomendación de un evaluador o para una publicación de alto nivel pues su, su eh, orientador es su referencia personal. Entonces, terminar con malos términos o con inconvenientes con, con su orientador, pues lo, eh, eso, es, eso es malo para su hoja de vida, ¿sí? Inclusive en los casos donde esa persona, digamos, no, no cumplió con sus expectativas o no hizo lo que tenía que hacer, eh, siempre es buena idea eh, como hablar las cosas con claridad y terminar siempre en buenos términos con esa persona, por lo que les digo, o sea es, es una referencia personal de su trabajo. Eh, luego por acá hay una información de contacto y links eh, donde pueden encontrar mayor información sobre uno, entonces eh, eh, se coloca el correo institucional del país donde uno se encuentra. Y eh, un, una, un web, una web de referencia, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo coloco como web de referencia a Google Scholar porque, pues, me parece bastante ilustrativa como de la de mi productividad académica. Y es mucho más ágil para ser consultada que, por ejemplo, el SIDA. Entonces, eh, eso en, eh, en esta parte. Eh, y aquí, pues, tiene como una un medidor de barritos de acuerdo a si uno ha diligenciado bien eh, el, esta sección. Luego tiene una sección de estadísticas, eso no lo llena uno, esto lo está generando ResearchGate, tiene como un algoritmo, entonces él eh, saca como, como una presentación de estadísticas, la podemos configurar para que nos las presente por meses, entonces, por ejemplo, acá, eh, durante los, los me, o sea, yo me vinculé a ResearchGate hacia finales del 2017, y pues, digamos que la tendencia de, de citaciones y de, de, de, de, de, de interés en mi investigación, no de citaciones, las citaciones sean más bien constantes, pero de interés en mi investigación, o sea, de personas que han visto los resúmenes o que han leído los documentos pues ha sido creciente y eso digamos que ha sido positivo entonces eso es lo que uno busca tener como una curva creciente en ese sentido eh, y por acá eh, también tiene una sección donde muestra qué personas han recomendado su trabajo entonces cuando hay gente externa que no lo conoce a uno y, reconoce, y, y recomienda el trabajo de uno, eso es muy deseable, porque pues no tiene ningún tipo de influencia personal. Eh, también esta estadística de las lecturas, sobre todo las lecturas completas, es que sean muy altas, eh, es muy deseable. Eh, y las citaciones, ¿no? Entonces, porque las citaciones, pues es al final como lo que contribuye a las estadísticas de uno como investigador. Entonces, por ejemplo, acá las en lecturas completas, eh, 27.460 lecturas sobre, sobre los productos. Dentro de ellas, las 5.751 son lecturas en texto completo, o sea, realmente revisaron todo el documento. Entonces, esto, esto es muy bueno. Aquí en recomendaciones, eh, la, la, casi todas son recomendaciones de publicaciones en específico y dentro de las citaciones, creo que aquí las, bueno, las despliega por años. Eh, aquí, aquí presenta los, los, los documentos donde, donde han, se han citado los productos. Eh, en cada año, ¿cierto? Entonces uno puede ir revisando anualmente, eh, sí, anualmente. Bueno. Entonces eso por acá, en estadísticas. Y eh, por aquí también, por ejemplo, cuando uno ya está buscando trabajo, entonces le hacen unas sugerencias de trabajos que pueden ser de interés para uno, de acuerdo al perfil. Entonces, aquí eh, les muestran diferentes eh, opciones y los requerimientos que tienen. Entonces, esto es mucho mejor y le dan una opción para mejorar estas sugerencias. Por ejemplo, no sé, eh, que me las restrinja solo a América Latina o que me las restrinja solo a trabajos donde puedo utilizar los idiomas que yo sé o que esté específico... Eh, en, en algún área, o también yo puedo ofrecer trabajo a otras personas, ¿sí? Bueno, Por pues ejemplo, si dentro si de en mi investigación, yo tengo la opción de ofrecer un trabajo que no puedo con, conseguir dentro de mi red de contactos, pues yo lo puedo ofrecer aquí en esta sección, y eh, lo que hago es eh, colocar toda la información específica, de, esa, de ese trabajo y ellos eh, la, la publican en la web y pues me llegarán todas las hojas de vida pertinentes para, para ese trabajo, ¿cierto? Eh, luego está como un panel sobre como los indicadores de logro. Entonces, eh, este RG Score es un indicador específico de ResearchGate en el cual muestra, eh, pues, en qué ubicación está uno con respecto a la totalidad de miembros de ResearchGate. Entonces, lo ideal es que uno esté, pues, por encima de la media, ¿no? Entonces, entre más publicaciones tenga y más citaciones tenga y más, eh, digamos, que recomendaciones y todo eso, pues, mejor entonces, el, pero si ustedes ven para, para esa estadística responder las preguntas, hacer preguntas, responder preguntas y tener seguidores suma a ese a ese interés. ¿sí? Entonces, entre más seguidores haya, pues más más va a sumar ese indicador. Entre más preguntas uno haga y entre más respuestas uno eh, elabore, pues más va a subir. ¿sí? Entonces, eh, y la idea es colocarse uno en la parte más alta. Luego está el H-Index, que el H-Index es eh, como el, un indicador de, de la cantidad de publicaciones que tienen más de cinco citaciones en los últimos cinco años. Entonces, para, para ResearchGate es este, es de tres siendo el artículo más citado para 2020, o sea, esto lo está calculando creo que para 2020. Eh, sí. Ah, esto es con base, con, con base a, a los trabajos más citados. El, el trabajo más citado y el número de citaciones que ha recibido, entonces sería un 3 para el trabajo más citado. Y, eh, digamos que es, es, no necesariamente este número va a ser igual al de Google Scholar Google Scholar es un poco diferente, los voy a mostrar acá. Google Scholar por ejemplo, mi índice de H es de 6, eh, donde desde 2015 es 5. O sea, tengo 5 trabajos que tienen más de 5 citaciones, ¿sí? Eh, y en, el, y en este es el que la, la, la, el producto más citado tiene tres citaciones. ¿sí? Entonces, digamos, cada, cada eh, como sistema de medición de cienciometría, o sea, medición científica, pues tiene como su manera de calcular. Y esta, eh, este panel que tiene que ver con los seguidores, eh, ah, con lo que yo estoy siguiendo. Entonces, yo, por ejemplo, yo estoy siguiendo los trabajos de varias personas. Entonces, ellos me, me muestran eh, qué ha salido, por ejemplo, con respecto a libros, a, eh, también a artículos, cosas nuevas. Y entonces, eso, eso le permite a uno estar actualizado con el trabajo de, de varias personas. Entonces, por ejemplo, aquí. Eh, muestran qué es lo que yo sigo. Entonces, yo sigo trabajos en ecología, en ecología, en, conserva en biología de la conservación y en eh, ordenamiento del, del paisaje, ordenamiento territorial. Y, eh, y aquí está como el listado ya detallado de proyectos, ítems y todo eso que yo estoy siguiendo. Y aquí tiene un panelcito de notificaciones, de mensajes, ¿cierto? O sea, la gente me puede contactar, también te pueden, eh, el research me envía eh, mensajes, ¿cierto? Eh, entonces me está notificando de, de cosas que van llegando. Entonces, aquí por ejemplo... Eh, me preguntan que, que si esos trabajos son, son míos, ¿cierto? Entonces, digamos que, que sí. Y entonces, aquí me pregunta sobre coautores y tal. Y así, entonces, uno, eso es como, como la estructura de ResearchGate. Entonces, voy a parar la grabación. Y ahora sí pueden hacer las preguntas que quieran.